Hola chicas, hola chicos, buenos días, bienvenidos, bienvenida a sus del papel, hoy os traigo un vídeo de copita en el segundo, el <ríe> El que lo hace la primera, repite una segunda vez y os voy a enseñar. Estas son las compritas que yo hice en Black Friday. Estoy en Riven del Scrap y me llegaron aquí. Yo llegué el sábado y hoy lunes, pues lo, lo estoy abriendo hoy el lunes, día 19. Y entonces lo voy a abrir, vamos, ya lo he abierto porque quería coger una cosita que ahora os lo voy a enseñar. Se la he quitado al móvil porque lo tenía el móvil puesto y es esta fundita de mi móvil. ¿Eh? Mirad que navideña, es súper chula. Y me la compré en Shein. Y ya compré otras cosas que no las voy a enseñar ahora porque os las enseñaré en el canal de Ribbon del Scrap, ¿vale? En un videito. Ahora no. Eh, voy a enseñaros, pues, lo que allí cogí, que lo tengo aquí. Y me quita este bolso. Y os lo enseño. Mirad, cogí esta, que es para siempre, no es de Navidad. O sea, quiero decir que es para mmm, el resto del año. Es rosita, un rosita súper mono. Y Rosboy. ¿Veis? Y es muy chulo. Y, y lo compré. Pero ahora mmm, Llevo puesto este, no este. Porque ahora es época de llevar este. Pone Merry Christmas y lleva aquí un renito. ah Pues esto lo cogí allí. Después, mirad que compré. Es enorme. Mirad qué troquel. Hace caseta navideña. Y aunque aún no lo he probado, lo probaré Para que te queden gorditas, pues yo lo troquelaría dos o tres veces en cartulina Para que coja cuerpo Porque si lo troquela una vez en cartulina Yo creo que va a quedar un poquito blandilla Entonces es para hacerla dos o tres veces Y pegarlas unas con otras, ¿vale? Y hacer las casitas Se troquelaría dos veces, bueno, si queréis Pues lo, lo hacemos Es muy chulo, ¿eh? Y además muy, muy grande enorme ¿Qué más? Vamos, enorme, no es comunal, pero sí. Mirad, pedí este otro que pone Mary... Ah, no, Happy New Year, porque el de Mary Christmas ya lo tenía. Y entonces cogí este que pone Feliz Año Nuevo, que este no lo tenía. No tenía ninguno y lo vi allí, no lo había visto nunca. Y entonces lo compré. Más cositas. Este otro troquel. Mirad qué chiquito, ¿eh? y por aquí se pasa esto es para ponerlo en los, por ejemplo por ejemplo en los packaging vale y en el centro por ejemplo o adornándolo veis que tiene esos dos agujeritos todos tienen uno dos o sea todos tienen unos agujeritos un pack de agujeritos. Pues eso es para pasarle un lazo y hacerle una moña. O sea, una cinta y hacerle un lazo. O una moña, un moño, no sé cómo le digáis. Una lazada. ¿Vale? Y se pone aquí. Para ponerlo en los packaging Creo que es muy mono. Es muy cookie. Mira, compré esta cinta. Que yo pensé que iba que iba a ser eh, más estrechita. Pero es enorme. Yo no sé cuántos centímetros tendrá esto. Pero es muy grande. Ahora mira todo lo que trae. Y la cogí en bici, en negro y blanco. Voy a abrir. Mira, ¿Veis? Y no lleva, parece, pero no. Se queda porque es durito, pero no lleva el, el alambre. Y si lo lleva, es tan fino, tan fino. Pues sí que lo lleva porque se ve por ahí. No sé si lo veréis. Es muy finito, muy finito. Es, es, no es duro como los que venden en los bazares, ¿vale? Es súper finito y casi, casi, casi que es muy variable, ¿vale? Este, lo cogí, bueno, lo compré, lo vi lo compré. ¿Qué más compré? Mirad, a ver, es que quería enseñaros que compré esto. Voy a abrirlo. Mirad, y vosotros diréis, y esto qué puñeta, ¿eh? Bueno, pues esto es para, a ver, es que esto es lo que he dejado aquí, una pieza, ¿no? Sí, esta. ¿Veis? Es de metacrilato, quería aquí, es adhesivo y esto va pegado a la pared. ¿Y para qué es esto? Pues es también como de metacrilato y lleva purpurina, uh, purpurina dorada. Yo creo que puede ser hasta resina, fíjate lo que te digo. ¿Veis? Y esto es para poner los coleteros, ¿vale? O la felpa de desmaquillarse de y maquillarse para ponerlo aquí. Y como era transparente y así muy mono Y dije, bueno, pues voy a coger una Y me costó un poquito ¿ves? Esto se pone aquí esta pieza y se pega a la pared Primero habría que darle con un poquito de alcohol Para quitarle toda la... A la pared ya esto, eh Todas las intersecciones y ponerlo en la pared Como los coleteros No pesan mucho ni las felpas tampoco Hombre, tampoco es que vaya a poner una colección de felpas Pero... esta y además que nos ponemos para desmaquillar y maquillarnos esa, para ponerlo ahí y me gustaron y estar aquí, para aquí, para casa ¿qué más? a ver, voy a abrir esta porque antes, lo que más pedí, ya sabéis que son champ y voy a... pero también me pedí otras cositas que quiero enseñaros antes mirad, esto como mi colaboración con con Craspire no llegó a feliz término porque nunca me mandaron nada pues... En Shane lo encontré barato, que en Alifre están carísimos. Y compré este mango blanco, que creo que es plástico, qué guay. ¡Oh, uh, plástico! ¡Qué guay! Sí, ¿veis? Este. Y compré este sello. Venía juntos. No sé si es que lo compré juntos. Que yo creo que sí. Este que es, mira. Un arbolito de. Navidad, ¿veis? Y este pues se pone aquí Esto creo que lleva una protección Ahí, mira, lleva un taponcito, ¿veis? Este se pone muy bien, ¿eh? ¿Veis? Y es el arbolito de Navidad Que ya lo tengo y me costó súper económico Y muy contenta No descarto pedirme más porque la verdad Bueno, ahora me tengo que pedir, ¿cómo se llama? La cera, porque cera... No tengo esto y con el arbolito de navidad que ya habéis visto que venían los dos juntos no lo sé y después pedí esto que yo tampoco tenía que es esto ¿ves? que también estaba muy bien de precio voy a abrirlo había de muchos colores yo opté por el rosa y el dorado por ahí Encienden la velita, se pone esto encima y el casillo para derretir lo pone aquí. Y no tienes que tener la mano porque la mano muchas veces... Es... ¿Vale? Y entonces, pues, lo pedí. Es madera. Y esto es metal. Pero esto es madera, ¿eh? Pues pedí esto y me ha encantado. La verdad es que sí. ¿Qué más? Ahora, el mundo charm. Sí, creo ¿Sí, que sí, ¿no? A ver, antes de el mundo charm, voy a enseñar que compré esto mini cáncamos de colores ¿vale? para ponerlo pues tanto en madera en plástico, en resina, en lo que queráis y, y me gustaron y pedí todo de colorines no descarto volver a pedir, porque quería ver si eran muy chiquititos y sí que sí que son muy muy minúsculos porque no sé, no ponen los milímetros que tiene, pero son muy chiquititos ¿veis? pues esto lo compré, ¿qué más? os enseño Compré este para ver cómo estaba hecho porque yo los quería hacer y compré este y antes de que me viniera este yo ya había hecho lo otro. Y dije, bueno, voy a pedirme uno porque la verdad es que estaban tirados también y dije, bueno, pues yo me voy a pedir uno. A ver cómo lo pongo para que se vea. Mira, es un imperdible que trae un cactus, una margarita, palmerita y un osito panda. Y es dorado. Y los charms son en dorado. Y son muy bonitos. Y dije, bueno, lo voy a pedir a ver cómo están hechos. Pero la verdad, sinceramente te digo que me gustan más los míos que estos. Sí, mucho más. Así que no descarto abrirlos, quitar esos charms y poner los charms que a mí me guste. Aunque no están mal, pero no me gusta unos panda con las palmeras. Ah, no, esto es bambú, calla. Vale. Pero bueno, yo lo cambiaré porque... Me parece que bueno, lo pongo aquí y os acerco la cámara para que así podáis verlo. A mí me gusta todo, pues, que, que sean acordes. No sé. Que sean acordes. Y entonces, pues. No sé, no sé qué tiene que ver un casto con un panda o con una margarita. No, yo lo cambio. Y el broche. Tengo que decir que he pedido a aliexpress mmm, que dicen que me lo van a requestar en reparto. Pues. He pedido más charm y más, y más de esto. Lo he pedido en AliExpress. ¿Qué más? Pues mirad, de charm, estos me han gustado. Mogollón, hay que abrirlo por aquí. A ver, que lo enseño. Traen cuatro, pero son grandecitos y son arbolitos de Navidad. Llevan el cáncamo puesto. ¿Veis? Que llevan el cáncamo puesto. Se quedan de pie. Traen cuatro. Y mirad, son grandecitos, ¿eh? Son súper chulos, mirad. lo voy a poner así este. Así, para que veáis que llevan hasta las bolitas puestas. Y me gustaron mucho. Es verdad que traen cuatro nada más, pero es que son unos señores de árboles de la vida. ¿Las cosas como son? Pues queréis, estos cuatro. Voy a esto. A seguir enseñando. Aquí hay más charm. A ver que yo os enseño. Hay uno que no, no me gusta. Pero bueno, estos no son. Mirad. Estos son otros arbolitos de Navidad, ¿veis? Que traen 2, 3, 4, 5 y 5, 10. 10, ¿veis? Y son muy monos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, qué monos son. Son muy bonitos. Son de esmalte, ¿eh? Estos no me gustan. ¿Por qué? Porque son guantes de Navidad y, de, y son naranjas. Y entonces, pues, no me gusta, la verdad. Claro, está ha pasado con el naranja, hombre, ¿vale? Que tú lo quisieras hacer rojo y que salga el naranja, pero son botas y, y son feos. Esto no me gusta, mira. Son botas y los guantes, pero pues, que yo no hubiera pintado los guantes nunca de, de naranja. Mm, no me gusta, la verdad. Mira, hombre, en rojito. Si yo lo pedí, seguro que allí se ven más rojos que aquí. Esto es naranja, naranja, naranja. Mira, os acerco después la cámara para que lo veáis. Pero es que, que son muy naranjas. Yo hubiera pedido en colorado, pero naranja, no colorado y blanco. Esto no me ha gustado. Los pongo aquí. Les dejo uno. Venían los dos juntos. Aunque yo creo que, que son 20 piezas, se venden por separado, pero bueno. Más cosas. Macham. A ver, estos sí que me gustan, son muy bonitos. A ver que os enseñe. Tenéis que tener cuidado al pedir en, en Shane, porque muchas veces se, se marcan dos, no se marca uno, no sé por qué. Mira, son Papá Noel, vienen 10. y son muy bonitos. Mira qué bonitos son. Todos son iguales. Veis. Son de esmalte, en doradito. Llevan, mira, llevan aquí esto. Es un brillantito. Y tiene el brillantito. Lo voy a acercar, mira. A ver. Veis, es muy bonito. Traen 10. Y también a muy buen precio. Más. Mira, estos sí me gustan, ¿ves? No son... Y no está feo, pero yo no me hubiera comprado un, nunca un guante nada para enviar. No sé. Mira, son guantes de Navidad. Vienen un montón. Todos son iguales. Creo que traen 20, puede ser, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, mira qué bonito. Y son de esmalte. Esto sí me gustan, ¿ves? Con el árbol de Navidad ahí. Esto me parece súper bonitos ¿Qué más? Eh, Mirad, esto ya está estáis harto de verlo. De hecho, a mí me pasó el enlace, creo que fue Isma, de Manualidades con Isma, y son los mini chupachups. Estos. ¿Veis? Que vienen random y vienen un montón. ¿Veis? Y, y son muy monos. Son muy bonitos. Pero son muy, son muy chiquititos, ¿eh? Y además hay que ponerle. Eh, tú tienes que poner el cancamito Son mini, mini, mini, mini Son muy bonitos Muy chiquititos, pero muy bonitos Otro Champ Triciosilla A ver Ya os digo que esto me llegó muy prontito Pero como yo no estaba aquí Es lo que pasa Mirad A esta gente la da por el naranja, eh Son estos Papá Noel Son de resina Son más normalitos que los otros Vienen estos sí parecen más rojos, aunque también parecen un poco rojo, no naranja, ¿veis? Y estos que son más colorados. Vienen uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de cada. ¿Veis? Pero vamos, estos no son tan naranjas como estos. Estos son rojos. Estos colorados. Pero, bueno, no están mal. Y son como una especie de resina. No están mal. No, no son feos, ¿eh? Y ahora os voy a enseñar que compré otro. A ver si puedo abrirlo. Hola, lola. Si pasa gente no le ladra, pero como pasa un perro, un niño, un amigo. Mirad. Mirad qué mono. Son vasitos de café, vienen sin nada, son planos por detrás. Es decir, que si los quieres colgar, le tienes tú que meter el, el cancamito. Pero son monísimos, ¿eh? Trae 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Y son muy, muy monos. A mí, por lo menos, a mí también me han gustado mucho. El único que no me ha gustado ha sido el guante. Y ya, por último, enseñaros que pedí estas bolas que van forradas de tela. Llevan su agujerito para colgar vecina que está regañando a Lola. ¿Ves? Que llevan su esto su para colgar y mirad. ¿Veis? Mirad qué bonita. A ver si la puedo enseñar. Lleva ahí una ramita. Y vienen en un rosa. Viene random, ¿eh? En rosa, en gris, en beige. Bueno, esta también es beige. En rosita vienen un montón. Mirad todas las que vienen. Esta es rosa. ¿Veis? Y son muy bonitas. Y yo creo que traerán 30 puede ser, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 ¡Hala! Pues 29, entrará en 30, pasa que habré contado más. Eh. Pues fijaros, qué bonito todo, me ha encantado, muy muy bonito Pues nada, ahora toca guardarlo y aprovecharlo Creo que, que son muy, muy bonitas. La verdad. No son tiendas, ¿eh? son duritas. Yo creo que son de madera. Pero esto tra este trabajo tiene trabajo, ¿eh? porque eso va pegado ahí y van forradas. Habrá alguna máquina que lo haga, digo yo. Porque. Mira, esto es complicado, ¿eh? porque son muy chiquitillos. Y esto va superpuesto una vez que está puesto la tela. No sé. Será como la máquina que hay de, de forrar botones. Porque si no, menuda trabajera. Bueno, chicas, pues estas han sido todas mis compras de, de Shane. Espero que, que os hayan gustado. A mí la verdad es que me han gustado un mogollón todo. Menos esto, pero no por nada. No por la figura, ¿eh? porque está mal hecha ni nada. Sino por el color. No me gusta. Y, y ya mismo estamos usándolo. Esto ya lo veréis colgado próximamente. Lo tengo que colgar. Y... Nos vemos pronto. Cuidado. Chao. Suscríbete. Dale a like. Manita arriba.